Esto es la moruga, los currelantes, que al respetable buenamente va a explicar el mecanismo tira para adelante de la manera más bonita y popular, se acabe el paro y hay trabajo. Escuelas gratis, medicina y hospital Pa' mi alegría nunca nos falte Que vuelvan pronto los emigrantes Haya cultura y prosperidad Haya cultura y prosperidad ¿Cómo se ve Córdoba desde tu, desde tu taxi. Córdoba se ve... que claro, es una lástima. Yo jamás, jamás me creía que se podía ver Córdoba así. Eh, yo creo que el, el ciudadano se ha dado cuenta y se ha quedado en casa. ¿eh? El 99,99% 99 está en casa, recuido. va a estar a la vista la calle, que es criminal. Cuéntanos cómo, cómo ha cambiado tu trabajo, digamos, comparándolo con un día normal de, de abril o mayo ya mismo, con cómo está siendo este abril. Nosotros tenemos este mes de abril y mayo para después complementar en los meses de, de agosto ¿eh? y julio, son es muy malos para nosotros, el, el dinero de estos meses lo complementamos con los meses después. Y este año no va a poder ser. 75% de la flota está parada. Entonces tenemos 25% trabajando. ese cien, 25% que son alrededor de unos 100, 100 y algo, estamos, muchos no salen a trabajar. Es que no aprieta mucho el zapato, ese no sale y los hay al revés, los hay que se le aprieta el zapato y tienen que salir, echar todo lo que puede y llevarse algo, algo a la casa. Y estamos viendo también como hay ¿no? compañeros del, tuyos del taxi que estamos viendo cómo están ofreciendo su taxi para llevar al personal sanitario, para llevar comida de, de comedores sociales. ¿Tú piensas que la gente esto lo va a recompensar, Manuel? Tenemos un taxi solidario, de Pide taxi ¿eh? en el cual yo estoy metido, y somos alrededor de los 80, 100 compañeros, entonces yo creo que, que eso, eso ahora mismo sí te dicen, ¡ay, mira el taxi para acabar! Pero después se olvida, la gente creo que se olvida de, de estas cosas. Yo llevo más de 20, 30 años trabajando y el taxi siempre es una segunda, es un, una cosa aparte. Somos taxistas y es al revés. Eh, yo, mi, mi, mi vista y es personal mía es que el taxista es un taxista y taxista tiene que ser. Pero sí que se está viendo ahora la diferencia que existe a lo mejor entre, entre un autónomo y un taxista a una empresa ¿no? que, que, que bueno pues que lleva otro estilo de negocio, como puede ser Uber, como puede ser otra. ¿no? Nosotros somos un servicio público, entonces nos llevamos al público. Porque nosotros tenemos gente que lleva a Sofía, tenemos un sistema de diálisis, gente que lleva a diálisis. Nosotros, no, nosotros, y nosotros no, no, hay Yo estoy, yo, a la mejor, te digo 12 o 13 horas en la calle y me llevo a a mi tránsito a 30 euros. ¿Es compensable? se no, es compensable. Entonces, Uber, ¿qué pasa? Uber, cuando no hay dinero, Uber no sale. Y pues, aparte de eso, Uber paga impuestos fuera de España. Y que quiero decir, añadir una cosilla más, que, que la gente, estamos en Córdoba, que la gente de Córdoba compre y utilice productos de aquí, de nuestra tierra. Pero los agricultores están pasando también mal, muy mal. Los agricultores están pasando muy mal. Entonces, si yo compro naranjas que están en, producidas en Marruecos, tengo que ver, pues de pan, me de hasta está a la vera y así sucesivamente es realmente y utilizar cosas nuestras son de nuestro país esto es una cadena se se nos olvide tú crees que le ha venido a la naturaleza bien este parón llevamos no sé dos años de sequía y este por, por primera vez tenemos una primavera espectacular la verdad está creciendo mucha hierba y se nota el aire más limpio y está realmente precioso. Creo que le está sentando bien a la naturaleza el paro un poco de, de nuestra, ¿cómo decir?, sobreexplotación de recursos naturales. no Sonia, cuéntame si quieres qué hacéis en como cabra y, y cómo se ha transformado vuestro trabajo normal, por así decirlo, en, en ese tiempo. En la parte que ha sido de, de cambiar nuestro, nuestra vida de trabajo, y bueno, nuestro estilo de vida ha sido el reparto a domicilio. Pero la, desde nuestro de punta, punto de vista digamos, cotidiano, diario, pues no ha cambiado mucho porque nuestro ritmo o sea, de trabajo de todos los días es eh, muy parecido, o sea, ordeño, cabras, queso, <ríe> preparación de pedido, eh, cuidado de la finca, que también tiene mucho trabajo, obviamente. Entonces, en ese sentido, o sea, nosotros seguimos, somos muy privilegiados porque podemos seguir trabajando nos dedicamos al huerto, cultivamos nuestras verduras, tenemos las gallinas, o sea que todo esto eh, ahora lo estamos valorando más aún ¿no? porque sabemos que hay mucha gente que lo está pasando mal porque no puede salir a un balcón o a una azotea porque no lo tiene, no puede ir a su trabajo, lo ha perdido. Y nosotros pues pues somos muy afortunados porque podemos seguir haciéndolo, ¿no? Los consumidores están respondiendo a esa llamada, ¿no? Que está viendo de, de consumir productos locales, productos de cercanía. Hemos tenido una respuesta increíble. La gente nos ha ropado muchísimo porque mandamos como un poco una campaña de difusión, de, de sensibilización para decir un poco a, a nuestros alrededores, que, que nosotros seguíamos trabajando. Además, estamos en plena temporada de, de hierba, de leche, entonces pues las cabras están produciendo como en el momento máximo de producción del año. Están. Eh, sin la gente que, que nos compra ahora, pues estaríamos realmente muy muy jodidos, porque, pues, no, perdón, no sé si se puede decir. <risa> bueno, estaríamos muy mal. <risa> pues seguimos adelante, <risa> sin tener que tirar queso. ¿Tú crees que se valora lo suficiente el trabajo que se hace en, en el campo. Obviamente, bueno, hay una parte de la población que creo, creo que sí que, que, que lo tiene en cuenta y que, es que lo valora. Por eso seguimos vendiendo nuestros productos nosotras, como, como muchas otras eh, personas que, que trabajan en el campo, ¿no? Pero sí que es un trabajo muy duro y muy poco visibilizado. Entonces, bueno, creo que pasa un poquito desapercibido. Más que preguntarse por qué un producto ecológico o cercano vale lo que vale, es preguntarse por qué los productos que compramos a diario en el supermercado son tan baratos. Hoy estamos a viernes, hace un día estupendo de abril. Eh, ¿Hoy ¿cómo estaría, cómo estaría vuestro bar? Pues mira, ahora mismo es eso, es que la, la verdad es que fuimos antes de allá ¿verdad? y, o sea, es una pena porque es pleno miércoles a mediodía que se supone que tienes que estar va lleno con, con los abuelos pidiendo tapas, con sus con su cosas, contándose su historia y al final, pues, Es que se pierde tanto en el ámbito económico como en lo social, ¿sabes? Al final ni, ni te ves con, con el que te todos los fines de semana, ni... Ni, ni era capaz de tirar para adelante, porque es que no, no somos capaces de tirar para adelante, porque es que no hay nada, porque también dice alguien que trabaja, así que no hay nada, así que, y nosotros seguimos pagando lo mismo, pues, yo qué sé, tampoco hay... Si vas a baja, darle vuelta, ¿sabes? Y te oís los vecinos, Ponche, ¿cuándo abrí? ¿Cuándo abrí? A mí me, a mí me pide un barrio entero, a mí otro, la gente suma a los balcones, y te da una pena, es que esto ha sido así un sasca, de un viernes a un sábado, ha dicho, todo cerrado. Nosotros que también tuvimos la mala suerte de que eso, de que nosotros pagamos los proveedores ya los dos días fue cuando fue el confinamiento. Entonces, claro, esos son mil, dos mil, tres mil euros que te gastas y que no eso se va ahí al aire. Nosotros hemos recibido la ayuda, nos han dado 705 euros y yo he pagado 800 y pico sin los seguros sociales y sin el alquiler. Nosotros menos más, que tenemos comida en el y si no, vamos a comer farsa, vamos, que no sé, vamos. La rutina que teníamos antes va a ser muy difícil de volver a tenerla igual, primero porque la gente tiene muchísimo miedo y luego te están poniendo una serie de impedimentos que si man para eso lo podrá hacer el que tenga un gran restaurante, el que tenga pues, mucho dinero. Pero una pequeña empresa familiar, esto se va a cargar muchísimo a autónomo. ¿Vosotros creéis que, que en vuestro barrio, que en Córdoba, eh, todo volverá a ser igual que antes o que realmente nos ha transformado esto? Pues mira, yo la verdad que creo que nos está cambiando a todos. De hecho, hay muchísimos clientes que para solidarizarse con nosotros me llaman y me dicen: Conchi, ¿por qué no preparas? carrilla de ibérica, yo te la pago. Conchi, ¿cuándo de esas cabrillas? Yo voy y la recojo, ¿me entiendes? Porque ellos saben que nosotros no tenemos ingresos ninguno. Antes íbamos pues, a nuestra vida y ahora nos preocupamos por el vecino, por el frutero, porque yo procuro siempre comprar en la pescadería donde compraba antes. En la carnicería donde iba antes, yo es, esas colas de Erdesa yo no lo entiendo porque herdeza tiene bastante dinero. Yo os quería preguntar también que si creéis que la gente, eh, en general, no la sociedad es, es consciente de lo que implica, de las horas de trabajo, sacrificio, de para echar adelante un, un pequeño negocio como el vuestro. Yo me voy a las siete y media, me vengo a las 1 de la mañana sin parar, ¿eh? Todo casero, todo lo hago yo, todo, tapa, todo entra por mis manos pero que la gente sabe el trabajo que yo hago. Lo valoran, ¿eh? La verdad es que clientes, los clientes que hemos tenido nosotros valoran. Y... Valoran el, el trabajo que se hace. ¿A vosotros os gustaría lanzarle un mensaje al resto de tanto dueños como camareros, cocineros de los bares y restaurantes de, de Córdoba? Que rememos todos a una, todos. Y que se, seamos más solidarios los unos con los otros. Remata y que tampoco estaría más que se usara más el comercio de barrio la típica calencia de barrio, que no se tiene que comprar en el Carrefour, en el Mercadona que, que, los, o sea, que los comercios de barrio también tienen buenos productos tienen los mismos productos, puede ser que es un poquito más caro pero es que también tienen que comer es que los, las grandes empresas sacan tanto dinero porque sacan mucha más rentabilidad, compran mucho más productos, y es normal que los pongan más baratos pero si queremos salir todos de esta tenemos que arreglar esto con lo, con lo mismo por eso tenemos que consumir todo de, de lo nuestro ¿Cómo están siendo estos días tan tan raros en el mercado de abasto de Ciudad Jardín? Sí, la verdad es que son días raros porque eh, hay poca afluencia de, de gente eh, comprando y tal, pero compran, llaman, recogen, se les lleva a casa. Es una venta activa, pero con menos afluencia de público. La gente ha recurrido a las tarjetas, el dinero te puedo decir que casi casi que un 75% de, del ingreso de la camisería está entrando por tarjeta o por Visu, que también lo, lo aconsejamos. ¿Cómo, ¿Cómo está Ciudad Jardín? ¿Cómo están tus clientes estos días? Que, que comentan? Sí, bueno, los clientes llegan un poquito muy nerviosos, bastante nerviosos. ¿eh? Y bueno, tú tratas de, por lo menos yo yo trato de tranquilizarlo un poquito, porque te llegan acelerados, llegan piensan que por llegar rápido y pedir las cosas rápido te lo sueltan, ¿no? Allí llegan muchos clientes y te sueltan. Quiero para un cocido y brru, brru, te escupen todo de golpe. Hay mucho público que es de entrada y salida, que son no clientes de allí del mercado, que están yendo ahora a raíz de esto, a raíz de esto porque ahora pues su horario, su horario se lo permiten. Al estar en casa, pues escapan de casa en un momentito. Mira, ya estaba cansado de estar en casa, voy a ir a comprar al carnicero, voy a ir a comprar al frutero. Así, entonces se quitan un poquito, hacen su compra y, y bueno, van al mercado. Tenemos que sacar eso bueno, que todo esto, ¿no? ¿Qué aportáis vosotros ¿Qué nos aporta a lo mejor un supermercado? Tenés calidad, tenés precio y por supuesto servicio servicio y bueno, y tratar a la persona como es una persona, ¿no? Bueno, Irina, ¿tú cómo estás? Bueno, yo estoy bien. La verdad es que yo soy bastante optimista siempre y entonces me tomo la vida con mucho ánimo y como, bueno, afortunadamente también estoy trabajando, aunque en un ERTE trabajamos una semana sí y otra no, pues eso me mantiene la mente muy abierta, vamos muy despierta, quiero decir. ¿Cómo habéis vivido eh, la pandemia en la redacción? Hemos pasado como todos, desde un poco el escepticismo, ¿no? incluso el chascarrillo, la broma. Yo recuerdo haber escrito un, un artículo del que me avergüenzo muchísimo, que se titulaba Coronavirus Capitular, en el que mmm, yo venía a de decir, imaginaros que se cierra el ayuntamiento, y me parecía graciosísimo. Y luego uh -huh. todo ha pasado, ¿no? No es que yo sea Nostradamus, es que era famoso y rematadamente tonta, vaya. Y luego a nivel de redacción, pues ha sido, ya te digo, una revolución completa. Hemos pasado de estar todo en la redacción a estar todo absolutamente todo en nuestra casa. Yo qué sé, me da la sensación de, de, de, de circo, ¿sabes? Es de, de más difícil todavía, de otra bola más que hemos tenido que, que echarle a, a la, al malabar, ¿no? Pero bueno... Yo creo que, que está saliendo bastante digno y estamos haciendo un producto que, que, que tiene bastante calidad. Oye, tú como periodista, ¿cómo crees que lo están haciendo los medios de comunicación de, de aquí de Córdoba? Yo veo que estamos haciendo productos bastante bastante originales. Mira, creo que ha pasado también una cosa. Eh, los periodistas estamos normalmente, eh, locales y nacionales en general, estamos muy pendientes de la agenda política habitualmente. Y eso nos cierra también otros otro campos, no, nos impide a veces tener más imaginación, escuchar más a la gente en los barrios, en las calles. Y esto está pasando justo al contrario. ¿no? ¿Tú crees que la gente eh, valora el curro que se hace en un periódico, por ejemplo? El último que se que cierra el periódico se puede ir en Vario Córdoba, que tenemos el cierre un poco tardío, a las una y media de la mañana, y el primero que está levantando la web, en el periódico está desde las siete y media levantado, o sea, es un periódico prácticamente las 24 horas al día. Bueno, estoy segura que si pasara algo de madrugada también estaríamos ahí en ese sentido. No sé si se valora el trabajo, pero hay mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás, eso sí que lo aseguro. Irina, ¿tú eres de las que piensa que, que saldremos aprendidos de esta lección? No sé si en el plano político vamos a avanzar algo. En lo personal... Yo creo que sí, en lo personal entiendo que sí, los niños, los colegios, no lo he dicho antes, importante la labor de los maestros, del, del, importante la labor de la escuela, de los institutos, de los... Mmm, que, que, que, que, que te digo, qué que paciencia tienen esos docentes, por Dios, cuando nosotros no la tenemos con nuestros propios hijos. Todo eso pues creo que lo vamos a valorar, yo que sé qué cosas son importantes, qué cosas te necesitas para el día a día, de verdad, de verdad. cuando vosotros tuvisteis que cerrar, ¿había gente allí que se quedó, digamos, atrapada durante un tiempo o cómo fue aquello? Sí, ese era uno de los miedos que teníamos nosotros, realmente. O sea, el, el hostel, que era que no al principio, pues eso, todo el mundo le daba una importancia diferente a todo el tema este, ¿no? Había algunos que se tomaban más, más en serio, que creían, creían que esto podía ser lo que ha sido. Y claro, realmente eso con los clientes que teníamos allí en el hostel pasaba exactamente lo mismo. Había gente que se enteró y con los primeros casos se cogió el avión de vuelta a su país. Y luego había otros, pues que no. Nosotros teníamos claro que nosotros queríamos intentar que no se quedasen allí encerrados en el, en el hostel. Yo me imaginaba como la película de Tom Hanks, que se quedaba en el aeropuerto. costó un poquito. Pero bueno, al final salió todo bien y no se quedó ninguno allí como, como Tom. Cómo estáis los trabajadores de, de vuestro negocio. Eh, nosotros pues no sabemos cuándo vamos a poder abrir, no sabemos cómo vamos a poder abrir, eh, las medidas que vamos a tener que tomar todavía. Entonces que es que eso te genera un poquito también de, de... Ansiedad, estamos como en una campaña, tío, así a nivel internacional que se llama Doctown Hostel, ¿no? Hemos sido pioneros en la historia esta que es como de comprar como, como cuando va al Zara, ¿no? Comprar unos bonos y tal y luego lo puedes canjear y tal y bueno, sobre todo aprovechar para darle las gracias porque hay un montón de gente, tío, que nos está echando una, una manilla y esto, pues, aparte del tema económico que nos está, pues, que, no, que, que nos va a hacer salir adelante. Eh, realmente el, el tema moral también, ¿no? Y también de, de la esperanza también, tío. Y el decir, hostia, que es que, que es que mi gente y la gente no me va a dejar caer, ¿no? Eso es súper importante, tío. ¿Tú cómo te imaginas o cómo esperas que será que será la ciudad después de, de la pandemia? El súper lucro, este que había ya al final de mucho alojamiento en pocas manos, eso era... Es, estaba haciendo una gran parte de que de o sea, un turismo realmente irresponsable al final, ¿no? Es muy bonito, muy idílico, muy romántico decir vamos a cambiar, ¿no? Vamos, o, o muchas cosas que decía otra gente en, en el programa vuestro que decía vamos a ir todos a una, ¿no? Vamos, yo no estoy dispuesto tampoco a decir vamos todos a una con todos, yo no estoy dispuesto a aceptar. A aceptar Ciertas cosas que yo quiero luchar, ¿no? No sé, se ha, puesto, se ha visto que lo, que lo público ahora mismo es lo más importante de la sanidad. Yo eso, por mucho que tú me digáis todas a una, yo eso no estoy dispuesto a, a bajarme del burro. ¿Cómo ha cambiado la cuarentena tu vida? En las primeras cuatro semanas no estuve trabajando porque literalmente es que no hay trabajo para todos los raíces que hay, que hay en Córdoba porque hay muchos negocios que están cerrados. Y ahora en esta última semana, de la semana pasada, sí he empezado a trabajar con CEU con como autónomo. Entonces a mí me dan X paquetes, los que haya en el día para mí y, y a ti te lo pagan por paquete entregado. Por ejemplo, hoy que ha llovido, que yo lo hago con la bici, eh, a las dos y media ha empezado a caer el tormentón y ahí he parado y ahí había repartido 21, 21 paquetes, pues más IVA, pues unos 30 euros. Y tú que estás yendo, Félix, ahora de, de casa en casa, eh, ¿tú cómo notas que está, que está la gente? Date cuenta que mucha gente, la única persona con la que ha hablado es en dos días, tres días, entonces aunque no tenga una conversación fluida, pero bueno, por lo menos un poquito de humor un poquito de simpatía, siempre intento que... y a ellos lo agradecen, sobre todo a ellos lo agradecen. Estamos teniendo en estos días esa duda de si pedir algo a domicilio, de si pedir algún paquete para no exponer a, a los currantes demasiado, ¿no? ¿Tú, tú qué opinas de esto, Félix? Claro, como, como raider, si no hay pedido, no hay trabajo. Entonces, eh, realmente el, la persona, si quiere trabajar, tiene que. O sea, si quiere trabajar y, y tener un sueldo, tiene que exponerse. O sea que no, puede, no te puede dar fatiga el hecho de que tú. Eh, diga, es que estoy exponiendo al Raider a, a que trabaje. Es que ese Raider, si no, si no reparte, no tiene ingreso. ¿Y tú crees, Félix, que, que tu trabajo está bien remunerado? En mi caso paralelo, ¿no? yo, aunque sea repartido soy, soy profesor de, de batería, ¿no? entonces yo me he puesto mi precio de mis clases. Ahí yo creo que estoy bien pagado porque yo he elegido mi precio. En el caso de rider, por ejemplo, a mí con Seguro me han dado un precio por, por pedido, o sea, por pedido, un precio por paquete entregado, eh, y, y, en, y en Globo y en Uber y demás se te calcula por el kilometraje y demás. Entonces, yo me he puesto en mi precio de la otra manera. Eh, como autónomo, yo me he puesto en mi, en mi precio de la otra manera. Con los repartos, sí es más complicado, porque mmm, casi que no lo negocia, te lo impone. Entonces, ahí nunca va a estar bien pagado, porque te lo impone. ¿Tú cómo crees que saldrá Córdoba de, de esta situación de, de la cuarentena? Hay mucha gente que es muy currante en Córdoba, entonces. Eh, va a haber gente que se va a buscar la cuchuera, creo como he hecho yo, como se está haciendo mucha gente para buscarse trabajo alternativo. entonces, dentro de que es una situación caótica, entre comillas esta creo que, que, y que va a salir tocada, nos va a servir para, para descubrir nuevas formas de, de, de que Córdoba avance Ahí vamos, ayudando Hola, me llamo María Ángeles y formo parte del personal de limpieza y alojamiento en un centro de personas con discapacidad. Las medidas con los residentes, pues ellos están acostumbrados a acercarse a nosotras, a hablar con nosotras. Entonces, pues hay algunos que entienden que no se pueden acercar, otros pues no lo entienden. Entonces, pues te tienes que tapar entera. Vamos, ahí... Porque, claro, ellos eso para protegerlos a ellos, vamos. Eh, una de las cosas que más me preocupa a mí personalmente es el, el, que, el transmitirle a alguien la enfermedad, tanto allí en el centro como cuando vuelvo a casa. Pues la verdad que, que eso sí que me, que me preocupa bastante, el, el, entrarlo, el traerlo a mi familia, ¿no? Eh, en fin... Eh, esto parece un sueño del que pues no vamos todo el mundo quisiera despertar pero bueno pues esto es lo que tenemos ahora yo estoy cansada pero estoy muy feliz estoy muy feliz porque estoy trabajando en primer lugar y importante y tal y como están las cosas hoy en día pues estar trabajando ya te puedes dar con un canto en los dientes yo soy una persona bastante positiva y pienso que de esto vamos a salir y vamos a salir por supuesto Bienvenidos a mi local de ensayo, la nave pequeñita. ¡Tachán! No vaya a perdonar, pero es la primera vez que hacemos un taller online. ¿Cómo lo está pasando la gente del sector de la cultura, de los espectáculos de, de Córdoba? Nuestra situación fiscal y todo eso era era bastante penosa y difícil, entonces facturar y dar de alta y tal es muy difícil y vivimos muy al día, eso es una tendencia muy en nuestro gremio. Entonces, lógicamente, no hemos quedado vendidos y sin respaldos de contratos muchas veces, porque te dan de alta un día te, o te dan de alta una temporada, pero no tenemos contratos continuos. La inmensa mayoría de los músicos se dedican al mundo de, de la orquesta o de las bandas de versiones, de manera que la temporada es de abril a octubre, que se, el confinamiento se levante y la desescalada esa que se, se prevé, eh, se prevé, se necesita que no haya grandes aglomeraciones de gente, entonces no vamos, nosotros no vamos a poder trabajar, yo no sé cómo nos vamos a reinventar. Los que tenemos que tocar en eventos públicos, si no hay eventos públicos, es que no se puede, no se puede tocar. yo Sinceramente creo que mucha mucha gente de la que está en mi círculo, el salario social que se está hablando y tal, puede ser una de las salvaciones. Creo que sí sería un buen momento para poner sobre la mesa eh, lo precarios que, que, que estamos y las alternativas que existen ya en otros, en otros modelos de otros países. no Para poder a lo mejor regularizar nuestro gremio de otra manera, aprovechando esta crisis, no, no solo para poder recibir dinero ahora, inmediatamente, sino sobre todo para construir una cultura desde, de una forma más coherente con la realidad de los, de los artistas. ¿Tú crees que la, que la gente es consciente o valora todo el curro que hay detrás del, del mundo de la cultura, de los conciertos, de los eventos? Eh, me gustaría decirte que sí, pero yo creo que no. En el sentido de que sigue habiendo la perspectiva de que, de que el arte que uno canta porque se le da bien y le gusta y lo hace así, y que esto no conlleva un trabajo detrás ni un esfuerzo, ¿no? Eh, sino que es solo disfrute. Oye, yo no sé si tú te has imaginado eh, cómo será tu primer concierto después de, de la pesadilla. Pues yo me he imaginado en mi nave que pueden caber a lo mejor 150 o 200 personas y dices, bueno, pues si lo tenemos que hacer con 50 o 40 o 30 personas, digo, pues yo me monto un evento por, con 30 o 40 personas y, y hacerlo ahí autoproducido. ¿Qué habrá que hacer? Pues evidentemente, aquí es donde vendrá a ver cómo la gente responde, si señores vamos a dar un concierto, el aforo son 40 personas, eh, la entrada no puede costar 5 euros, la entrada va a costar 10. Eso, que se he hecho de menos y que a prontito pasemos una copa hasta Bueno, ¿Podrías contar, Miguel, eh, un poquito de tu experiencia trabajando en CECOSAN en, en el confinamiento? La verdad que ha sido un poquito duro. Ha sido un poquito duro porque ha habido muchas restricciones. Solo los sanatorios han dejado de funcionar. Eh, a la hora de hacer un cepero un servicio eh, de enterramiento, solo pueden podían entrar tres personas familiares del fallecido y, y la verdad el cementerio cerrado no pueden y es duro de que una familia que hacían a lo menos cuatro hermanos cinco el padre la madre tenés que decir que solo pueden entrar tres. y en fin ahí es lo que es donde quizás más, más, más por lo menos a mí más me ha dolido eh, que la gente no pueda entrar a despedir a sus queridos vamos ¿eh? La verdad ha habido tensión, pero luego la gente entra en razón porque a la hora de, de los entierros ha habido mucha gente que ha renunciado a, a ir al cementerio porque si no pueden velar a sus seres queridos, no pueden ponerle flores. Eh, mucho protocolo y muy frío, como está haciendo todo esto, vamos. ¿Tú ahora mismo, Miguel, ¿qué, qué perspectiva de trabajo tienes ahora que has dejado de trabajar en, en Cecosa? Bueno, yo ahora mismo tengo ayuda, que la echaré y se acosaban, pues pronto me volverán a llamar porque hay, me han llamado a trabajar porque estaban bajo mínimo. Eh, ha habido mucha gente que se ha tenido que quedar en su casa por hipertensión, mayores de 60 años y hasta que esto se esté encausado y se solucione, pues andaré así. Pues estoy trabajando de auxiliar sanitaria en un centro público y no es mi trabajo habitual, pero como, como toda mi generación, yo creo, nuestra vida laboral es un poco asalto todo el rato. Antes de empezar de empezar la cuarentena, cuatro o cinco días antes, me quedé en paro y, y ahora pues vueltas a la vida, pero hay que buscarse un poco la, la bichola. ¿Es duro el, el trabajo que estás haciendo allí? Hombre, es duro porque... Mmm, a la gente que no pertenecemos al sistema de salud y que nunca hemos trabajado ahí, y que por, por suerte nunca, o sea, no, no he tenido demasiada relación con los hospitales ni con los centros de atención a personas dependientes, pues claro, de primera impacta porque ve mmm, personas que que, están, que son muy vulnerables. Y entonces, pues, no sé. Pero sí que es cierto que me está dando mucha satisfacción y que creo que he aprendido más en ocho jornadas, creo que llevo de trabajo, que en 28 años de vida, porque. Tratas con gente que, que necesita ayuda y también con gente mayor, pues te, no se sé, te hace ver cosas muy bonitas. ¿Tú crees que esta crisis nos está recordando también el valor de, de nuestros mayores? Pues yo espero que sí, la verdad. Y creo que también, mmm, bueno, una de, la, de las bazas que se nos ha dado para convencernos un poco de, de que es importante que hagamos la cuarentena, que respetemos mmm, las bases que se nos han dado. Mmm, y los protocolos, de quedarnos en casa, de no juntarnos, era eso, era proteger a nuestros mayores, que siempre han estado ahí para protegernos a nosotros. Creo que se nos olvidan un poco y que en realidad son un poco la base de lo que somos hoy día. Sin esas generaciones no tendríamos los valores que tenemos ahora. ¿Tú crees que, que se valora económicamente y socialmente el, el trabajo, los trabajos que se hacen en, en, en el entorno donde tú estás trabajando ahora mismo? Yo tengo máximo respeto desde antes, pero ahora que he entrado ahí, digo, madre mía, esta gente cómo curra, cómo se organiza, cómo cuida, y para mí, para mí espero que para mucha gente, ¿no? los cuidados son algo fundamental. La gente que está más en contacto con, con la gente que reside en una residencia, o con los pacientes, siempre son pues auxiliares de enfermería, eh, celadores, y pues no sé, incluso, es que es una cadena muy larga de trabajo, desde fisio, mmm, psicólogos, trabajadoras sociales. Es una cadena muy grande en la que todos son fundamentales. Médicos y enfermeros, por supuesto, son los que dan, los que hacen los cuidados más directamente muchas veces cuando son cosas de medicina. No sé si me estoy explicando en esto, pero es, sí. como que eso pues es una cadena muy grande de gente fundamental para que esa gente tenga una vida digna. Así que pues porque me gustaría que la gente cuidase mucho a sus mayores y también que la gente tuviese en cuenta también a los cuidadores de esos mayores. Normalmente son mujeres y normalmente son mujeres de las propias familias y a veces se olvida ¿no? que hay dos personas vulnerables, la que cuida y la que es cuidada. Y me gustaría pues, pues, no sé, que la gente, que reflexionamos todos los días y que todos los días pensemos un rato en que los cuidados son fundamentales, porque si se para los cuidados, se para el mundo. Y eso sí que es cierto. Porque puede ir peor la economía, puede ir peor X, pero el mundo sigue. Al final nos apañamos con más o con menos. Pero sin cuidadora, mmm, estamos bastante fastidiados. <ríe> Me parece como la base base y además una de las profesiones que más responsabilidad tiene. ¿no? Los puestos de alta responsabilidad, pues para mí son las cuidadoras. Lo que más he hecho de menos, pues a ver. Lo principal, mi nieto, mi hija y mi yerno, que viven en Madrid. Los desayunos con mi madre, los días de descanso. Eh, mis paseos por la Sierra de Córdoba, que es mi, mi mayor hobby. Todo lo que uno echa de menos durante un, durante un tiempo, luego lo coges con mucha más ganas. ¿no? Y yo creo que eso tenemos que valorarlo, ¿sabes? Y valorar pues, a las personas. Vamos, a las personas que, que te están haciendo fácil la vida también. Pero ahora te echas echa mucho de menos estar en la calle y ver a la gente. Ve al abuelito que te ayuda a, a, a subir al coche, a ver Sofía, que va a ver al médico, que va a ver a casa a su hija, que va, eso es que se echa de menos de me Digo que tengo una gana mmm, loca de tomarme una cerveza con mis colegas. Me iba a ver a mi madre. Me iba a una terraza y me iba a una cerveza al sol. Con todo el que quisiera estar conmigo, por supuesto. Soy Mariló y he hecho un montón de menos correr por el campo. Subí a las ermitas, pasas por el camino de los lobos. Arroyo Don Luca, el abrevadero, el bejarano, bajas por los morales. He hecho de menos el olor a pino, a jara y al cornoque. Hola, pues yo soy María Isabel y lo que más he hecho de menos es los paseos con mi compañera Fiona, mi perrita, por la somadilla. Sobre todo los paseos que coincidían con el atardecer rosado salmón eh, del cielo de Córdoba. Aquí el hoy un cordobés de adopción que echa de menos los caracoles, la corredera, a sus suegros y el arroz, esos platados de arroz de su suegra y por supuesto a toda la familia cordobesa. Hola, me llamo Santi y lo que yo echo de menos son mis caminatas diarias y el café y tertulia con mis amigos los domingos por la tarde y de mi querido pueblo dos Torres, pasear por sus calles y sentarme en esa plaza tan hermosa a tomar una cervecita. Hola, soy Azahara y lo que más echo de menos es que me dé el solecito por todo el cuerpo durante muchas horas seguidas. Y hacer ser posible, si es comiéndome unos caracoles en un puesto de caracolitos, perfecto. Hola, soy Javi y lo que más hecho de menos es a los cortoveses de buen humor. Yo, por mi parte, la verdad es que llevo un bien todo este asunto, ya que como buen friki estoy crujiendo la play y el filming. Lo que más me duele es no tomarme mi café como buen parroquiano de las terracitas, la verdad. Pero confío en que pronto volverán las tardes a Lorenzo. Echo de menos el sonido de la llave cuando abro un lunes la sala deportiva. Y ya se comienza a visualizar, a crear y a preparar las clases de esa semana. Y en pocas horas, la sala se llena de gente, de música, de risa, de confidencia, de esfuerzo y de superación. Si me quedo con algo, echo de menos mi familia namaste Hola, soy Pepe, soy de Montilla. Y lo que yo echo de menos es que no puedo salir a la calle y además hablar con los amigos, ...tomamos un café y una copita. Buenos días, yo soy Maripán, soy de Montilla, aunque la cuarentena me pillan en Córdoba. Y una de las cosas que me ha hecho de menos es ir a la pelu de mi prima Macu y compartir allí un ratito con gente que llevaba mucho tiempo sin ver, con mi prima que llegan y saluda con la gente que vaya a peinarse. Y pues compartí muchas cosas de alguna forma. Cada conversación que allí se hace cambia el mundo de alguna forma. Muchos besos. Hola, me llamo Luna, soy cordobesa y vivo en Bruselas desde hace cuatro años por cuestiones de trabajo. Y justamente en estos días mi compañera y yo pues íbamos a estar en Córdoba para presentar a nuestra niña de cuatro meses a la familia y a llegar. Así que no es que eche algo de menos en Córdoba, es que echo de menos Córdoba entera. Hola, soy Loli hecho de menos no poder disfrutar del cariño de mis 13 nietos, que son para mí lo más importante y lo que me ayuda a, llevar, a sobrellevar este confinamiento. Además de mis paseos hasta la filmoteca o a la plaza Abades a tomarme una cerveza en El Barón, una cosa que he hecho muchísimo de menos es poder correr por el entorno de la ribera ...pasear por el Arenal y cruzar ya de vuelta a casa por el Puente Romano. Buenos días, soy Pablo y he hecho mucho de menos bajar a la cafetería debajo de mi casa... ...y tomar una buena tostada con un pisco de jamón. Yo lo que he hecho de menos es ir a ver el Córdoba al Arcángel... ...y cantar gol desde si la grada. Hola, soy Portá y... He echado de menos este año mucho el olor a en las calles de Córdoba. Aunque el asada estaba ahí, el resto no estábamos en las calles. Ya mismo. Hola, soy Marcia. He echado de menos uh, mi curso de español uh, y estar con amigos. Sobre todo el contacto con la gente en un barrio al que quiero y que siento que me quieren. Eso es lo que estoy deseando hacer, aparte, por supuesto, de mi escapada al campo los domingos con amigos. Hola, soy Belén y he hecho mucho de menos comer al solecito en la ribera y luego comerme una tarta en la tartería, que estoy deseándolo. Hola, soy Adele y he hecho mucho de menos el poder ir a ver a mis amigos de Córdoba en los días de fiesta y poder desayunar bien con ellos y ellas. Hola, yo soy Carmen y lo que me ha hecho de menos es las tardes en la corredera comentando con un cafelito la, la noche de fiesta del día anterior. Soy Candela de Montilla y he hecho de menos estar con mi familia.